un catalá tix, que está de torcida tix, cambió telemático que gago, se ha un taras, los bueno, son saldi, salí, su rumbo renacido, son las Fernández con y de quién Tatiana Arriquín, bueno, de aquí suene, el currículo está no que está no tiene el torpe que trabar, hasta e, un tan, habiendo migrante nació de alguna da. Eta marco retan, bihizaldi antolatu ditugu, biak on-line, ezen ezan begulako beste modu batera egin. Eta gaur dauzkagu, bueno, comentatuituanak, Junet Fernández, Gónica eh, Rantza, eta Tatiana Bellorin gurekin. a pasako naiz, eh, a la de la kos. Eta, bueno, hoy nos acompañan nuestras tres mujeres en torno al libro Abrir el Melón, última y reciente publicación de la periodista, escritora, feminista y directora de Picara Magazine, Junet Fernández. Que nos presentará su libro Abrir el Melón y pues será la moderadora de este conversatorio junto a las dos compañeras que aquí veis. Eh, yo, por no alargarme mucho, simplemente quería recordaros que, eh, bueno, las personas que nos estáis acompañando desde casa o desde otros lugares a través de la pantalla, en este encuentro, en este encuentro habrá un espacio para preguntas que podéis ir haciendo mediante el chat del Zoom. Para quienes, eh, bueno, no tengáis mucha experiencia con el Zoom, Recordados que el chat, si movéis el ratón en la parte de abajo de la pantalla, se os abrirá como un pequeño, una pequeña barra de instrumentos y ahí os aparece el chat con un loguito y encima si ponéis el ratón os pone chat. Clicáis ahí y directamente podéis hacer las preguntas escritas por ahí y enviarlas. Entonces, bueno, tendremos un momento para ello donde Yure nos dirigirá estas preguntas. Y sin más des, eh, demora para dar paso a las compañeras, simplemente recordaros que este viernes, el 18 de diciembre, a las seis y media también online y para la inscripción igual que habéis hecho para, para estas sesiones, escribir a genero.taldea.sorracismo.eu y tendremos a la escritora y periodista Lucía Embomio, que nos dará ocasión de charlar sobre identidades, racismos, pertenencia, libertades e igualdad. Y gracias a su libro Hijas del Camino, que muchas conoceréis. Y junto a ella van a estar compartiendo palabra Esther Mayo Cortega Junilla y Silvia Bueno Fernández. Así que sin más... Tiempo. No me quiero comer nada, le doy paso a mí. Estoy, a arrastrar León. Bueno, placer a ni de restarte MN a Gotea, a Arian ez duzu ejak baina ni Zosarra militante izan nintzen e, urte desente eta baita ere liberatu bi, bi urtez. eta behar dut, horazi nuela nire militantzia feminista, e, Bizkaiko Zosarra sortu genuelako batzorde feminista bat, eta horiz izan zen nire militantzia feminista lehenengo gunea edo lehenengo eskola. Eta... E, eh, abrir el melón en ere dute, baita, or, dut, eh, eh, eh, el contacto dute. que tengo epílogo moducobate de sartudute. Tá autobiografía no la veite. Tá ahora usted duda feminismo oral de una escena santiarracismo tic o ni e, e, de eragina dan era guiña y es. dueelaeta esa te batera es da amelia va edo simón de boba iracurrría aurretik, angela davis eta eta maría galindo irakurri ni eta us usted du e, horrek va era guiña izan duela eta baita ere e, asieratik conónicarza e, arranza bid de la gumbaezagua es lehen gogo acid dit querían arrasaqueíannengo enean ezagutu genuela elkar e, bueno, rápidamente eso decía que, que me hace ilusión ¿no? estar en algo que, que convoca a racismo, porque fui militante bastantes años de racismo Vizcaya y también liberada ahí montamos con otras, con algunas compis como por ejemplo Aichibert que está por aquí, eh, una comisión feminista que fue mi primer espacio de, de militancia feminista y que creo que haber llegado al feminismo por el, por el camino del antirracismo pues también ha marcado mi, mi mirada ¿no? y que antes que a, Simone, que a Simone de Beauvoir leía a Angela Davis y, y bueno eso creo que que me ha aportado eh, y aún así eh, pues el reto de revisar mis sesgos ¿no? y mis privilegios eh, está más presente que nunca y, y bueno pues eh, ahí andamos. ¿no? Entonces bueno pues el plan es que me han invitado ¿no? pues con el pretexto de hablar de, de mi libro Abrir el melón que es un recopilatorio de lo que he publicado en Pícara y, en, bueno, y también en algún otro medio pero sobre todo en Pícara en los 10 años que llevamos funcionando como revista. Feminista, por cierto se me ha olvidado corregiros que, que yo no soy directora desde hace muchísimo tiempo porque enseguida llegamos a la conclusión de que un medio feminista no puede, no debe tener jerarquías, entonces bueno pues desde hace unos años hay una coordinación colectiva en la que yo he estado participando y ahora ya ni eso, ahora estoy como, como redactora. Entonces, bueno, pues la idea es eso, la idea es contar un poquito eh, algo del contenido de Abrir el Melón en lo que se refiere al antirracismo, pero sobre todo, como dice también Connie, ¿no? que ella se ve como, como puente, como puenta, dice, ¿no? Eh, pues yo también me gusta, o sea, a mí también me gusta ese rol de puente y por eso agradezco mucho que la, que la propuesta hoy sea eh, usar Abrir el Melón como pretexto para escuchar a, a otras compañeras, ¿no? Y y que nos van a hablar de los derechos de las mujeres migradas y, y, y de sus luchas, ¿no? Entonces, bueno, pues en PICARA yo creo que, que hemos aprendido mucho en estos años y, por ejemplo, al principio, y fíjate que yo, que yo en aquel momento era liberada de su racismo, hablábamos de dar voz a las mujeres migradas y a las mujeres gitanas y luego nos dimos cuenta de que eso es como un parámetro también como, no, nosotras que tenemos la voz se la damos a a las otras, ¿no? Y enseguida nos dimos, bueno, enseguida no, nos costó un tiempo, ¿no? Darnos cuenta de que, de que se trata de incluir voces y de cuestionar también nuestras hegemonías. Ahí fue importante también la aparición de Silvia Agüero Fernández, que la habéis mencionado, que mandó un primer artículo a Participa, que nos encantó, sobre la violencia obstétrica que sufren las mujeres gitanas, y, y bueno, pues fue la primera colaboradora racializada y desde ahí pues hemos hecho ya pues un esfuerzo proactivo por ser cada vez más, más diversas. ¿no? Eh, y bueno, yo creo que pues eso, esa incomodidad... Eh, pues ha ido creciendo cada vez ha sido más consciente ¿no? ahí me hizo un clic eh, por ejemplo eh, que hace unos años me invitaron a, a moderar una mesa redonda unas jornadas en un municipio de Guipúzcoa organizaba un ayuntamiento eran sobre xenofobia y delitos del odio y todos los ponentes la mayoría hombres eran, eran blancos y payos entonces eh, además eh, les llevaba más tiempo del asignado dar sus ponencias con lo cual quitaban espacio tiempo de participación al público y en el público había compañeras como katia reinberg súper potentes que, que era como muy evidente porque ella está ahí abajo y yo estoy aquí arriba no entonces bueno yo creo que, que los, desde que yo militaba en sobre racismo ahora ha cambiado mucho el tema y afortunadamente pues, tenemos unas eh, interpelaciones potentes eh, por parte de las eh, activistas racializadas ¿no? que nos hacen ubicarnos en, en otro rol ¿no? como, como, como aliadas. Entonces, bueno, nada, pues eh, eh, como decía, en Abrir el Melón hay un recopilatorio de reportajes de, de temáticas muy, muy diversas, pero me voy a centrar en hablar un poquito de las que tienen que ver con el antirracismo y ahí, pues bueno, por supuesto que la entrevista que le hago a Connie Carranza Castro, eh, que es una de las invitadas que tenemos hoy y, y bueno, pues os la presento. Es eh, socióloga de formación, es educadora popular de vocación pero el racismo institucional y social le ha obligado a, a dedicarse por, por muchas temporadas al trabajo del hogar y de, y de los cuidados. Ella es salvadoreña de origen, lleva años trabajando, eh, perdón, viviendo en, en Santurci. El año pasado recibió el premio Emacunde de 2019 ¿no? de A la Igualdad y en su candidatura eh, sus compañeras de militancia le dedicaron eh, metáforas ¿no? muy bellas ¿no? como que es una hormiga que siembra comunidades feministas y una artesana del, del acompañamiento ¿no? a, a mujeres migradas eh, pero no solo. Ella es integrante de Garaipen y de Mujeres del Mundo Babel y participa en articulaciones como la Marcha Mundial de las Mujeres y, y la Carta de los Derechos Sociales de, de Euskal Herria. Y luego tenemos también a, a Tatiana Bellorín, eh, de Nicaragua. Está viviendo aquí desde hace seis años. Eh, en su país estudió una licenciatura en administración de empresas y sin embargo, pues de nuevo, ¿no? aquí eh, su destino fue trabajar de tra como trabajadora del hogar y además en régimen de interna ¿no? durante cuatro años eh, y también ha estado trabajando medio año en una residencia. Ahora está en su racismo, Guipúzcoa, en el grupo de trabajadoras del hogar, eh, donde se dedica a la asesoría laboral y, y a otras actividades. Entonces, bueno, antes de darles paso, como decía... Eh, bueno, pues la, la presencia de Tatiana también conecta con que en el libro hay un reportaje sobre, sobre las trabajadoras del hogar. Y en concreto, teniendo en cuenta que hay una parte del feminismo que propone la abolición de la prostitución ¿no? o, por ejemplo, Angela Davis como abolicionista de las prisiones, pues yo en ese reportaje me pregunto a ver si las feministas deberían, de, debiéramos abogar por la abolición del trabajo de interna, ¿no? entendiendo que es un régimen de explotación y, y, y bastante incompatible con los derechos laborales. Entonces esa va a ser una de las preguntas que, que les lance hoy a ellas. Y bueno, pues como posibles atractivos para que leáis Abrir el melón, eh, también os recomiendo una entrevista a Dolores Juliano, ¿no? una antropóloga de origen argentino eh, que lleva muchos años en Cataluña, pues que para mí es una de las mentes más, más lúcidas y estimulantes por esa capacidad ¿no? de, de, de, de pensar de forma interseccional. ¿no? Os quiero leer una frase que dice en esa entrevista, Dice que es todo parte de un mismo proceso, de un mismo sistema. La falta de credibilidad de las mujeres respecto a los hombres. La falta de, de derecho a defender su posición de los pueblos que han sido colonizados. La falta de apoyo a los pobres y los inmigrantes respecto a los ricos y los poderosos. Eh, otra entrevista que incluyo en el libro, y bueno, todas las podéis buscar también en Pícara, es a Gitanas feministas por la diversidad. Eh, se las hice en 2014. Y ellas un poco, como señalaban la contradicción, de que las feministas payas nos quejamos de que el patriarcado nos tutela, ¿no? de que los hombres nos tutelan y tal, pero en cambio nosotras eh, tutelamos a las, a las, feministas, a las gitanas, ¿no? a las mujeres gitanas y caemos en el pobrecita gitana, vente conmigo que yo te empodero, ¿no? Eh, y ellas decían, tú no me tienes que empoderar, me empodero yo, lo que, lo que tenéis que hacer es dejarnos espacios, necesitamos recursos, ¿no? necesitamos espacios y recursos para tener influencia social. Y también incluyo una entrevista a Daniel Ahmed, que es un eh, musulmán queer, o sea, es activista contra la islamofobia y también es activista por la diversidad sexual, no por separado, sino al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es una línea muy presente en el libro, que es mostrar cómo eh, desde el discurso hegemónico se plantean como incompatibles ciertas identidades ¿no? de los otros, de las otras, ¿no? En plan, no se puede ser musulmán ni gay, no se puede ser gitana y feminista, y yo encuentro pues, que en esas eh, supuestas eh, contradicciones pues, hay espacios de resistencia ¿no? eh, y, de, y de emancipación muy, muy interesantes, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, también hay algún artículo de opinión, hay uno eh, sobre mi me, me afición al reggaetón como feminista, ¿no? siguiendo con lo de las contradicciones, que es un lo escribí creo que en 2012 y es un artículo del que reniego bastante y esto también lo, lo cuento en el libro. Porque, bueno, reniego. O sea, por una parte, creo que muchas mujeres blancas me han dicho me, me sirvió un montón ¿no? para disfrutar, para dejar de, de, yo que sé, de sentir culpa porque me gustase bailar una expresión cultural supuestamente tan machista y tal. no Pero en cambio ha habido, bueno, como que también ha conectado con el, de, del, con el debate de la apropiación cultural ¿no? y ha habido voces pues, que han señalado pues, que, que que bueno, pues que el hecho de que yo hable de lo guay que fue para mí ir a Cuba y, y desinhibirme de y bailar reggaetón, pues que remite también a, a cierto imaginario, en fin, bueno, me, no, no me puedo enrollar ahora explicándolo, pero, pero mi apuesta ahí sí que ha sido pues, que en los últimos tiempos me, me llamaron mucho de medios y de, a dar charlas incluso sobre reggaetón con perspectiva de género y ahora estoy derivando a compañeras latinoamericanas como, como Lucrecia Mason y, y Negra Cubana. Y por último quería mencionar un artículo, eh, Mi opresión es la suprema, es de los pocos artículos de opinión que, que he metido en el libro, de hecho el único junto con el del reggaetón. Eh, y, y lo escribí después de ver una serie que os recomiendo mucho, American Crime Story, eh, sobre el juicio contra el deportista afroestadounidense O.J. Simpson, eh, acusado de asesinar a su exmujer y, a, y al novio de esta. ¿no? Entonces es muy interesante porque por una parte la, la fiscal que iba contra O.J. Simpson eh, era blanca. Y, y presentó el, el, el caso como un emblema contra la violencia machista, ¿no? contra el feminicidio y llamaba a la, a, la, a la unión entre mujeres contra los agresores machistas. En cambio, el abogado de O.J. Simpson lo presentó como un caso eh, de como un montaje policial racista ¿no? y llamaba a la solidaridad de los hermanos y hermanas negros ¿no? que sufren esta... Esta, esta persecución y ahí en medio estaban las mujeres negras ¿no? y bueno me pareció muy interesante y, y, y bueno pues a partir de ahí concluyo un poco que, que, que yo creo que, que más que contraponer luchas ¿no? eh, se trata de que, de que las violencias que yo vivo me sirvan para entender otras violencias y las opresiones que me atraviesan sirvan para que me posicione contra otras opresiones en las que igual estoy en el bando de las, de las privilegiadas, ¿no? Entonces, bueno, pues después de... Voy un poco acelerada, pero como que al final sí que quería contar bastantes cosas sin tampoco comerme todo el tiempo de las compañeras. Pero bueno, que casi entiendo yo el feminismo, ¿no? No como una... Olimpiada de opresiones, como decía alguien por ahí, ¿no? sino como, como unas, bueno, pues eso, a partir de mis opresiones, entender todas y entender que liberando todas es, ¿no? Que, que, o sea, que, que, como es el lema, Connie, de la Marcha Mundial de las Mujeres? no, O sea, como que nos tenemos que eh, caminar todas hasta que todas seamos libres, ¿no? De, de alguna forma, sin dejar a, a sí. nadie atrás. Entonces, sí, sí. Eso es. <risa> Así que bueno, después de este eh, resumen a toda leche, eh, pues bueno, pues os invito, como digo, a pedir en la, en la biblioteca, por ejemplo, el abrir el melón y a ver si descubrís más, más lecturas que, que, que os puedan estimular, ¿no? Como material de reflexión o de, o de consulta o, o de debate. Entonces, bueno, pues ya os he presentado a las, a las compañeras. Eh, nos vamos a dar... Eh, un buen rato para, eh, para debatir. Yo hemos preparado una serie de preguntas, que, eh, entonces, bueno, pues va a ser un diálogo y a medida que avancemos, pues ya os animaré a que también eh, participéis eh, planteando preguntas o, o reflexiones en el, en el chat. Entonces, bueno, pues eh, como os digo, la primera parte vamos a hablar de, de la realidad de las trabajadoras del hogar migradas y en una segunda parte vamos a hablar también de la relación de las alianzas y las tensiones entre el movimiento feminista de mayoría blanca, digamos, ¿no? y, y, y las mujeres migradas organizadas, ¿no? eh, migradas o, o racializadas. Entonces, bueno, pues eh, Tatiana, lo primero saludarte y me gustaría que para quien no conozca nos cuentes antes que nada cuál es el trabajo que estáis haciendo en, en el grupo de trabajadoras del hogar de su racismo guipúzcoa y, y qué realidades vivís ¿no? las integrantes y, y cómo estáis eh, construyendo ¿no? pues ese empoderamiento colectivo ¿no? y esa defensa de, de vuestros derechos. Hola, buenas tardes a todas. Pues mi nombre es Tatiana, como ha dicho Yune, y bueno ahora estoy liberada en su racismo, eh, trabajando con el grupo de trabajadoras del hogar. Eh, bueno, en el grupo de trabajadoras del hogar, eh, lo que se, bueno, lo que estamos haciendo es brindar asesoría laboral a, a las mujeres de origen inmigrante. ¿Por qué? Porque se ve la necesidad. Que hay en este sector como es eh, la precariedad en, dentro del trabajo, dentro del empleo de hogar y pues aparte de la asesoría laboral pues se eh, realizan otra serie de actividades ya sean acompañamientos, hacemos derivaciones en temas de, de violencia de género. Eh, igual durante el COVID pues hicimos un, un trabajo con el, con el grupo porque había muchas mujeres pues, que se habían quedado desempleadas, hemos dado seguimiento. Eh, se hacen actividades dentro del grupo y, bueno, pues un poco, eh, digamos, la, la situación que se ve eh, dentro, de, dentro de cada mujer migrante o dentro del grupo es, siempre es eh, que hay mujeres que, están, que, se des, que, que son despedidas eh, sin, sin un salario, sin, sin, una, sin una retribución económica. Eh, también hay muchas mujeres que están sin un empadronamiento eh, Hay mujeres que no tienen papeles, que igual llevan muchos años Entonces son muchos problemas los que surgen eh, Y los que se van viendo, o sea, cada caso es diferente Y pues, lógicamente intentamos ¿no? un poco eh, hacer que, que las voces de, de cada mujer Pues sea, sea escuchado y que se vea la, la, la realidad que hay allá afuera porque bueno, yo en, eh, hace más o menos cinco años, pues estuve trabajando en, interna en un hogar y pues más o menos también sé qué es lo que hay. Es verdad que yo trabajaba para una familia que lógicamente pues no es lo que viven muchas mujeres que son explotadas, que, que incluso han sido intentadas agredidas sexualmente. Eh, y otros problemas que se dan, pero lógicamente la vivencia y la historia de cada mujer que pasa por, por la asesoría de esos racismo es diferente. Es diferente y, y son tristes y dolorosas a la vez porque son, son, muchas de esas historias llevan a estas mujeres incluso a la depresión. Y a un punto donde pues, la mujer dice, ya, me, me marcho de aquí y, o me voy y, porque no aguanto más, entonces pues son condiciones muy, muy críticas y que, lógicamente, pues eh, todo está enmarcado en el tema de ley de extranjería. Vale, muchas gracias. Connie, lo dicho, tú también te relacionas con, con, el, con este sector eh, de dos maneras discontinuas, ¿no? Por una parte tú has trabajado como trabajadora del hogar y de cuidados y por otra parte como, como educadora, como facilitadora, también acompañas a, a mujeres ¿no? en procesos de, de empoderamiento. Entonces cuéntanos eh, a lo que dice Tatiana, ¿qué añadirías respecto a las, también eso, las estrategias de empoderamiento eh, de las mujeres eh, que están dedicadas al trabajo del hogar, ¿no? Sí, gracias por la invitación, qué, qué gusto estar aquí con las compañeras, sabemos que um, estos espacios, ¿verdad?, como aprendemos y, y cuestionamos y, y sospechamos de todo esto. Eh, yo soy en diferentes espacios y uno, como dice Yune es el de el trabajo con mujeres, el taller de mujeres migradas y, el, y otro es el de la Escuela de Economía Feminista. Entonces eh, lo que dice Tatiana, yo veo a hueco sus, a sus planteamientos. Todo lo que significa ahorita el trabajo de hogar y cuidados tiene que ser vea, revisado y cuestionado. Y en nuestro caso, yo eh, también muy, muy unida al, al planteamiento de trabajadoras no domesticadas, que el trabajo de interna tiene que ser abolido. Eh, lo que sucede es que, claro, las mujeres eh, van como, llegan con con toda una realidad de precariedad, de deudas, y tienen que asumir este trabajo y empiezan como a llevar toda un, una historia de, de sostén en su cuerpo y en su vida de este trabajo. Y en medida, creo que van tomando conciencia y se dan cuenta que no es casualidad de por qué ellas están aquí, están haciendo este trabajo, van teniendo herramientas, que es las que nosotros damos, herramientas, voy a decir, políticas, herramientas. ¿Verdad? ellas les encanta la palabra de sospechar y preguntar los por qué de ello. Y entonces yo veo como eh, las compañeras en su día a día van, van eh, generando una serie de resistencias, ¿verdad? Por lo tanto, el planteamiento tanto de Tatiana como el mío, y como sabéis, no va a ser desde una victimización, sino como estas mujeres haciendo toda esta realidad, van cuestionando y rompiendo en muchos momentos, ¿Verdad? yo compartía con June un audio, verdad, de, de, de mujeres que hablan de lo que ha significado el trabajo interna y ahora en la pandemia ha sido desastroso, vea y se ha quedado en sus en sus vidas y en sus cuerpos, quizás no sé por cuánto tiempo y van generando eso, lo que estábamos diciendo, cuestionar, dar la oportunidad de, de, de que esto no es casual, de espacios de, de de organización, de información, de derechos y, y yo creo yo podría ser así de un, de, un, de un grupo, me debería decir que la gran mayoría sabe que es un trabajo del que no quiere estar ¿verdad? y que quiere trabajar en, por horas, dicen ellas, y dándose otros tiempos de ocio, dándose otras oportunidades de aprendizaje de, y por lo tanto lo que tú decías, Yune va a ser una serie de, de formas que ellas van a ir cuestionando y yo creo que, que los espacios de educación popular hay estos tipos de espacios, de círculos, de, de, de escucharnos y de aprender entre nosotras, de la oportunidad de decir, esto no, no, no, no es posible, no queremos cuidar así, porque estamos cuidando y quién nos cuida. ¿Verdad? Connie, quieres eh, intentamos poner el audio de la compañera. Eh, a ver si se escucha, eh, que no hemos hecho la prueba antes, al final se me ha olvidado. Hola. El trabajo de interna es muy difícil, muy estar encerrado en el trabajo, y mucha desesperación, hasta te vuelves loca. Eh, bueno, por fuera te ves bien, pero por dentro eh, uno está enfermo o enferma, porque yo por mi caso ya llevo tres años cumplido de estar interna. Yo siento que me vuelvo loca, ya no entiendo lo que hago. La cabeza se me pone como un bombo por estar pensando y estar aquí en el trabajo, mucho estrés. Eh, te cansas mucho. Es, es muy duro estar interna, pero si yo conseguiera, consiguiera yo un trabajo por horas, cambiaría mi mentalidad. Cambiaría mi rutina que hago. Sería yo la mujer feliz porque ya eh, tengo un trabajo por horas. Ahí sí que cambia, cambia mi ejercicio mental, como físicamente también. Cambia, cambiará, pero realmente trabajar interna es duro. Eh, porque estás de día. De día y de noche estás ahí con la persona y ahí estás, ahí estás cerca, a la par, al lado de la persona. Y es un compromiso muy grande también lo que nosotros como mujeres desempeñamos el trabajar interna. Es duro. Eh, eso es lo que yo puedo compartir un poco, que si estoy pidiendo el audiocito lindo que me dé, un trabajito por horas. Vale, pues este es el aporte de la compañera. No sé si Connie quieres comentar algo más o... Eh... Bueno, introduzco, ¿no? Connie lo ha mencionado, pero bueno, la siguiente pregunta era sobre vuestra posición eh, con, con esto que comentaba antes, ¿no? De si como movimiento feminista deberemos, de, deberíamos reclamar la, la abolición de esta modalidad, entendiendo pues eso, que es incompatible con los derechos laborales. Voy a leer un trocito de, del reportaje. Uh -huh. eh, la falta de privacidad y el control marcan la vida de estas trabajadoras, a muchas se les niega un cuarto propio y se las obliga a compartir habitación con la persona que cuidan. También es habitual que las empleadoras ofrezcan una alimentación deficitaria a la trabajadora, controlen cuántas piezas de fruta come, cuántas veces se ducha o cuánto usa el secador de pelo. Son algunas de las prácticas abusivas que documenta la investigación quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz, aproximación a la situación de las empleadas de hogar, editada en 2018 por el consorcio de ONGs Sensus Consumitu. Estas condiciones afectan a la salud física y mental de las trabajadoras en forma de fatiga, insomnio, estrés o ansiedad. La inspección de trabajo alega que no puede controlar lo que ocurre dentro de los hogares porque son espacios íntimos. Las familias juegan con esa, impu eh, con esa impunidad y con que existe un, un ejército de reserva dispuesto a trabajar en malas condiciones por necesidad económica o precariedad en la situación jurídica para residir legalmente en el país. Eh, entonces, bueno, pues pregunto a varios colectivos de mujeres migradas y trabajadoras del hogar a ver si están a favor de, de, de la desaparición de esta modalidad. Eh, la mayoría dicen que sí. Por ejemplo, trabajadoras no domesticadas dice hay que abrir el melón. Eh, defender el trabajo interno privatiza, individualiza, feminiza, mercantiliza y monetariza los cuidados. Perpetúa los diferentes ejes de opresión que se encuentran en su núcleo y exponen a las trabajadoras a laberintos de violencia, abuso de poder y maltrato. Exime a los hombres de corresponsabilizarse, cambiando unas mujeres por otras. No interpela a las instituciones ni a lo común ni impele a buscar otras soluciones. Eh, y por otro lado, eh, Torre de Babel, que es un, ¿no? un colectivo eh, de trabajadoras del hogar eh, de, de Bilbao, eh, espera a ver que, que encuentre la referencia, sí, eh, como que dicen que no habían debatido de esto pero que les parece que, que, sería, que esta reivindicación sería un poco empezar la, la casa por el tejado y que para ellas a corto plazo la demanda es que se garantice en las condiciones para tener una vida propia, descansar, disfrutar y al mismo tiempo satisfacer eh, las necesidades materiales afectivas eh, les parece que es un debate que hay que dar en mucha profundidad porque, por ejemplo, para muchas mujeres migradas eh, es una estrategia de supervivencia. ¿no? Eh, bueno, igual doy la, la palabra a Tatiana para que explique este punto de vista porque por teléfono ya me adelanto que es un poco lo que, lo que ellas eh, defienden también. ¿no? Cuéntanos, Tatiana. Mm. Sí, mira, para empezar yo creo que... Eh... Hay un, hay un elemento clave dentro, dentro de todo esto que, como decía anteriormente, es la ley de extranjería. Sobre la ley de extranjería gira a su alrededor otros elementos. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, Nosotras, dentro del grupo de trabajadoras del hogar, no podemos decir abolir la, eh, el trabajo interno. ¿Por qué? Porque eh, eso viene, eh, es como un hilo, porque vienen otros elementos de ahí. ¿Cuáles elementos? Como dicen estas, estas mujeres de, de, de Torre de Babel, eh, hay muchas mujeres que en su trabajo son empadronadas. Entonces, en primer lugar está un empadronamiento. ¿De ese empadronamiento qué se deriva? Que una mujer pueda tener una tarjeta de sanidad para poder ser atendida. ¿Qué otra cosa se deriva? Del empadronamiento vienen los famosos tres años de empadronamiento para poder regularizarse. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Dónde te puedes empadronar? Muchas familias cuando tienen a una trabajadora interna las empadronan ahí, otras no. Otra de las cosas cuál es el encontrar una habitación con un precio justo. Incluso encontrar una habitación con un empadronamiento es difícil. ¿Por qué? Porque muchos dueños de piso no, presta, no, no dejan que las personas que alquilan un, una casa puedan empadronar a otras personas, ni mucho menos hacer un, hacer un subcontrato de arrendamiento. Entonces, yo creo que hay un montón de elementos que igual nos estamos olvidando y que tenemos que enfocarnos en todo eso. ¿Para qué? Para poder decir, ¿es necesario abolir eh, el trabajo interno? ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Aparte de eso, creo que tenemos que empezar conocimientos, a fortalecer esos cimientos. ¿Y cuáles son esos cimientos? Pedir, exigir cambios, cambios eh, no a largo plazo, sino a corto plazo. ¿Cómo, cu ¿Cuáles son esos cambios? Pues mejoras de las condiciones laborales eh, del trabajo interno. ¿Por qué? Y que, se, y que se gane un salario por el trabajo que se realice. Porque hay muchas Muchas trabajadoras que tienen un contrato, las que tienen un contrato y están regularizadas de 40 horas. Pero no saben esas trabajadoras que también existe un periodo que se llaman horas de presencia y que también tienen que ser remuneradas, ya sea en trabajos de des por descanso o monetario. Entonces, eh, creo que tenemos que empezar por ahí. Y una, un otra cosa más que las que se llevan. Eh, digamos, lo peor de esta situación son las que están en situación irregular, siempre, siempre, tanto en la pandemia como ahora, son las que están en situación irregular. ¿Por qué? Porque cuando venimos de nuestros países aquí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir internas, porque necesitamos el bendito empadronamiento, porque necesitamos eh, existir dentro de la sociedad con un documento, que se nos vea que estamos aquí para al menos para poder, lo que mencionaba antes, ir al médico, o cuando, se vengan los, cuando ya se acerquen los m, famosos tres años, poder regularizarnos y que nos hagan un precontrato de trabajo. Entonces yo creo que son muchos elementos. Otra de las cosas, como decían las, estas chicas de, de Torre de Babel, es el ahorrarse ese dinero en cuanto a la habitación y a la alimentación, que es una, es, esto es a la vez un arma de doble filo, ¿Por qué? Porque muchas mujeres aceptan este trabajo en condiciones precarias para poder, de alguna u otra manera, ahorrarse esto. Porque es muy duro pagar una habitación de 350, 400 euros por dos horas que libra, o por medio día, o por un, un domingo, cuando mucho un domingo. Entonces, son un montón de elementos que, que, lo, que, vienen, que lo que hacen es que este sector sea aún más precario y se explote aún más a las trabajadoras de origen migrante. Otra de las cosas es que sería necesario, creo que eh, es necesario conocer de primera mano, conocer de, de, la, de, de primera mano y de, de la voz de las trabajadoras de hogar qué es lo que quieren. Justo ahora a la tarde me llamó una trabajadora a las 4 de la tarde preguntándome por los días festivos. Ella tiene papeles que si los tenía libre, que, y, y si los trabajaba cuánto podía ganar. Y me dijo, y empezamos a hablar, y, y me dice, oye, mira, si las condiciones laborales cambiaran, yo no me iría, yo, yo no dejaría el interno, porque me ahorro dinero. Incluso cuando yo me jubile, yo quiero cobrar esa pensión en mi país. Entonces creo, creo que lo primero que hay que hacer es todas las, las organizaciones o las instituciones o las asociaciones que estemos eh, con, eh, trabajando con, con, con eh, trabajadoras del hogar, hacer un sondeo y saber realmente qué es lo que piden las trabajadoras de hogar. Porque no podemos ir, yo, yo como Tatiana, yo puedo pensar de una manera, pero las trabajadoras de allá piensan de otra manera. Y me decía esta chica y le digo, ¿Y ¿te gustaría que se quitara el trabajo interno? Y me dice, no, no, no, no ¿qué dices? No, no, no, no, ni, ni digas eso. Entonces creo que, creo que hay que tomar en cuenta la opinión de todas las trabajadoras para poder sacar una conclusión y decir, vale, pues ahora creo que se debe quitar o no se debe quitar, pero nosotras pensamos que lo primero es eh, trabajar con objetivos a corto plazo, las mejores en las condiciones laborales, que se pueda cotizar para el desempleo, que haya un riesgo de seguridad laboral, que no la hay, eh, que se cotice por el salario real que se pague por el trabajo que realmente se hace y no por tramo y no por una jornada de 40 horas cuando las trabajadoras pasan encerradas 24 horas al día, no y sobre todo creo que eh, los cuidados tienen que ser públicos para que existan todas estas cosas yo creo que también los cuidados tienen que ser públicos pero necesitamos empezar con objetivos a corto plazo Mejorar. ¿Por qué? Porque tenemos que fortalecer esos cimientos para luego cuando lleguemos al techo, si el día de mañana muchas, la mayoría de las trabajadoras dicen pues que se quite el trabajo interno, vale, vamos con base suficientemente fuerte para poder pedir eso. Pero no nos vayamos al techo cuando la casa, cuando las, los cimientos no están fortalecidos. Entonces creo que tenemos que empezar por ahí. Y lógicamente así como... También he tenido la experiencia de estar en residencias, en las residencias, cuando haces turnos de noche te pagan un plus por nocturnidad. Y dentro del empleo de hogar no existe ese plus. Existe un precio para cobrar la hora de presencia, pero no existe un precio para que las mujeres cobren esa nocturnidad dentro del hogar. Pero si nos vamos a eso también, ¿qué implica? Que las familias tengan que sacar más dinero de su bolsillo, y hay familias que no se lo permiten. ¿Y quién, sobre quién recae eh, toda esta precariedad sobre la trabajadora? Que es la que termina asumiendo una jornada laboral grande, una explotación laboral. ¿Por qué? Porque el gobierno no se le da la gana de, de, to, de tomar cartas en este asunto y decir, vale, pues los cuidados van a ser públicos y no privados. Entonces yo creo que aquí eh, hay un elemento esencial, en primer lugar, la ley de extranjería. La ley de extranjería que dice, eh, pasa tres años, cuando no debería de ser así. O sea, también hablamos de abolir la, la ley de extranjería. Empecemos igual por los cimientos, es decir, flexibilizar esas condiciones para, las que, para que las personas... Eh, de origen inmigrante se puedan regularizar. Igual no esperar a tres años, sino esperar eh, dentro de tres meses o cinco meses, seis meses o un año, poder regularizarse, pero no pasar tres años para poder regularizarse. Y ojo que hay trabajadoras que llevan 11 años, ocho años y que todavía no han podido regularizarse. Entonces yo creo que ante todo esto, flexibilizar, uno, en, en temas de ley de extranjería, flexibilizar eh, la ley de extranjería para que muchas personas de origen migrante se puedan regularizar. Y lo otro con el trabajo interno era lo que mencionaba, o sea, tomar en cuenta la opinión de las trabajadoras y eh, ver esos elementos que hacen que muchas trabajadoras hoy en día estén trabajando 24 horas. Gracias, Tatiana. Connie, me interesa tu opinión y también me interesa ver cómo se está dando. Tú eres parte del movimiento feminista de Euskal Herriano y, y ver si, cómo se está dando el debate ahí dentro también. Yo estoy segura que, que al final, tanto lo que ha planteado Tatiana con lo que yo estoy comentando, hay puntos afines. Eh, yo sí creo, con, concibo que tenemos que tener un planteamiento mucho más radical, Abolir, alguien diga, y, trabajo de interno, no. Primero, quien quiera es que tiene que luchar con nosotras para abolir la ley de extranjería. Yo ahí creo que no hay ningún tipo de flexibilidad. Es una ley clasista, racista, patriarcal, que va a dar lugar a todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Y yo sí creo que, bueno, lo que dice Tatiana de, de diagnosticar, yo lo hablo, ¿verdad? Y, y lo sabéis que no desde de una posición de alejada, sino que yo he pasado, si no por trabajo interno, por trabajo de cuidado, y al trabajar con las mujeres, yo, yo pienso que, que, que nuestra gran, habla de techo de, de Diana, y yo estoy de acuerdo que nuestro gran punto de llegada es, es que no existe el trabajo interno, y, y eso no significa Forma de transición para llegar así. Qué bueno fuera que abulam, ab, abolir el trabajo de interna ya mañana. Sabemos que esto es un camino y toda una estructura, ¿verdad? Para grietar y romper y llegar a eso. Porque es cierto que en este momento, para las mujeres es casi su única salida. Las mujeres llevan el, la, el hogar a la espalda, deudas. Y por lo tanto es la única puerta que se abre, que es el cuidado de la, de la, de la vida, y siendo dentro de un sistema con pilares racista, eh, ¿verdad? Capitalista, pues es, es lo, de lo que se aferran. Pero yo, yo sí creo que, que hay todo un trabajo de empoderamiento, de reflexión política, de la, que las mujeres lo llegan a hacer para entender del por qué este trabajo no puede seguir sosteniendo la vida de las personas de aquí, ¿verdad? Eh, porque... Todo, todo lo que comentamos, ¿por qué vamos a necesitar 3, 4 o 5 años? En padrón, ¿Por qué el empadronamiento en esta sociedad se ha vuelto ahora una cuestión imposible de tener? ¿Por qué se tiene que un contrato cuando hay mujeres con 4 o 5 años? Porque ya ni siquiera, yo ahorita hay una práctica que cuando la gente sabe que las mujeres han cumplido los 3 años, ya no las hacen contrato y quieren a una que esté de manera ilegal y son cada vez prácticas abusivas. Yo me atrevería a decir que sí. ¿verdad? No es el esclavismo de látigo, pero yo sostengo que el cuerpo de las mujeres, después de tres, cuatro años de internas, cuidando parejas, cuidando personas con cargas, las mujeres están, no sé cómo, cómo se van a superar. Tatiana lo decía, de estados depresivos, que hay buenas prácticas, sí. Pero yo, yo creo de que cuando hablamos de abolir, es todo un camino para ser en conciencia tanto del empleador como de la trabajadora, ¿verdad? Porque cuando nosotras y tú, Yune, me preguntabas, todo el proceso de empoderamiento y cuestionamiento como político es eh, darnos cuenta que tenemos que, que revertir esos procesos, que tenemos que darle voz a, a, a esa negación y ese sacrificio tan aprendido de las mujeres, ¿verdad? Y, y dar la oportunidad de decir, pues no, esto no es posible sostener. Y, y, y queremos, y también lo decía Tatiana, otra manera de cuidar de manera pública y comprometida. Lo decíamos, un, un gobierno, un estado que pone en el centro ya no los mercados, sino el cuidado. Por lo tanto, yo sí mantengo que, que el trabajo de, de, de, de interna, que lo está haciendo el 90, 90 más por ciento de mujeres migradas, ¿verdad?, con toda una fila de América del Sur y mujeres centroamericanas, y por lo tanto eh, es la gran lucha que hay que hacer, que sabemos que es un camino, ¿verdad? No es mañana, ya quisiera yo, pero, pero sí mantengo que, que, pero claro, para ello hay, hay todo un camino por hacer, y, y, y, y de ensayar en todo tipo de instituciones y de ajustes de cuidado basados en reciprocidad, interdependencia y corresponsabilidad, es que es un hacer de toda la sociedad en las diferentes capas ¿verdad? y estructuras. Es, un, es una nueva manera de, de entender las situaciones, del cuidado de la vida ¿verdad? Y, de, y de todas las opresiones que nos desayune Por lo tanto, eh, yo lo, mi compromiso es como de, la, de, de, de ser educadora seguir fortaleciendo y ampliando miradas y comprometiéndonos políticamente a, a, a, a, a romper y a transformar un gobierno y un Estado tremendamente machista y colonialista y con todos los pistas que existen. Gracias, Connie. Eh, bueno, eh, por cierto que el día que, o sea, cuando publiqué este reportaje en Pícara Online no me dio tiempo a incluir a Malena Echea pero por esas fechas me pareció muy interesante que convocaron una rueda de prensa para presentar una plataforma que en Guipúzcoa conoceréis más que yo, yo solo me he enterado por la nota de prensa, Irauli y y Sainzac eh, que era una alianza entre las, las mujeres migradas y, y, las, y el movimiento de pensionistas, ¿no? Pues para reflexionar sobre otras alternativas que no sean o, o contratar a una interna o arriba también en, con una plaza en una residencia, ¿no? también sostenidas por la, en la precariedad de las, de las mujeres. Si luego alguien conoce más de esta experiencia, pues en el turno de, de palabras podemos, podemos hablar de ello. Yo quería sacaros otro debate que, que no está recogido en el libro porque no he escrito yo sobre ello, pero en Picara en dos ocasiones ha habido mucho revuelo porque alguna compañera ha escrito artículos sosteniendo que es incompatible ser feminista y contratar a una trabajadora del hogar para que limpie tu casa y bueno, como que ponían como las críticas que también ha recibido este tipo de artículos es como que, que igual se centraban en una sola realidad, que es una pareja heterosexual ¿no? de clase media en la que el hombre no es corresponsable. Y la solución a ese conflicto es contratar a, una, a otra mujer más, más precaria para que limpie su casa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo último fue que Mame Moreu publicó una viñeta, eh, así como satirizando sobre esta situación, hubo mucho ruido, siempre hay muchas mujeres que se... Que se indignan mucho porque ellas son muy feministas y en cambio pagan a otra mujer súper bien y la tratan súper bien. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, me parece a mí siempre los, los, las bombas estas provocadoras me parecen interesantes, aunque luego haya que hilar fino. Y bueno, os quería preguntar cómo, cómo podríamos, ¿no? Las, las mujeres de clase media eh, blancas que nos planteamos en algún momento eh, eh, subcontratar ¿no? o delegar en otras personas eh, la limpieza en nuestros hogares, eh, si esto nos debería provocar conflicto o no, ¿no? Y cuál, cuál sería la clave. Tatiana. Mira, eh, voy a empezar por un ejemplo, bueno, por un ejemplo, no, por un caso, o igual dos, sí, por un caso. Eh, esta es una chica que ella es, eh, también trabaja en el sector doméstico y es de aquí y es, eh, es feminista. Pero por situaciones de la vida, ambos trabajan, su marido su, eh, y ella, contrató, contrató a una persona para que le ayudase en la limpieza de su casa. Y recuerdo, para que mires, la hora eh, mínimo se paga 7,43. Y a ella, la, a ella, a la chica que contrató, le pagaba la hora 13 euros. Como mínimo 7,43. Y ella se la pagaba 13. Y la chica nos contaba y nos decía que le, eh, cuando ella llegaba a la casa, le decía, bueno, tú siéntate, tómate un café, primero vamos a hablar. Y empezaban a conversar y todo. Luego la chica se dedicaba a las tareas que tenía que hacer. Y que le decía, oye, mira, yo estoy encantada contigo, te quisiera pagar más, pero la verdad no puedo. La, la, la chica esta que contrató a la mujer de origen migrante ella se dedica pues igual al, al trabajo, eh, al empleo de hogar y le dice, pero mira, las, las circunstancias no me permiten a mí hacer este trabajo y si puedo ayudar a una persona y si te puedo dar un trabajo y mejorar esas condiciones laborales, pues eh, lo voy a hacer, pero que sepas que no... O sea, no puedo ir más allá de lo que te estoy pagando. Y entonces yo creo que todo depende de la situación en la que te encuentres. Y eso no te quita el que no seas feminista. ¿Por qué? Porque cuando tú, tú vas a, a yo, yo siempre digo, eh, tú vas a dar lo que tú tienes, lo que tú sientes. Vas a dar de lo que tienes. Eh, si dentro de ti ahí, pues, eres un poco así diferente, pues creo que no vas a actuar de esa manera, ¿no? Entonces, siempre vas a dar según lo que tú tengas en tu interior. Y yo creo que no te quita eh, el ser feminista que puedas contratar a una persona, siempre y cuando lo hagas eh, bajo condiciones laborales justas con condiciones laborales justas y también, eh, el, también al, para agregar un poco, eh, hablábamos sobre, sobre que estas personas, o sea, la, las, las, m, las feministas, digamos, para decir así, las feministas que se sienten culpables por tener a una trabajadora del, del hogar dentro de, de su casa, siempre dicen, ya, pero es que yo debería de hacerlo y que no sé qué, pues el, el... existen todos esos rollos, pero creo yo de que todo está... Eh, en el circo, eh, a ver cómo lo digo, eh, todo está dentro de, de las circunstancias que se presenten y cómo tú lo hagas, cómo tú lo hagas, oye si puedes también el día de mañana eh, ceder un espacio a tu trabajadora pues hazlo, hazlo no, pero yo creo que para mí no, no es un problema el que tú seas feminista y puedas ayudar a otra persona para que pueda trabajar. ¿Por qué? Porque también, eh, recuerdo que esta chica, este ejemplo que, que puse al inicio, ella, decía, ella le, pues, le comentó a, a la trabajadora, ¿no? le dijo, mira, si yo en mis tiempos hubiese podido estudiar, créeme que yo no estaría trabajando dentro del empleo de hogar. Entonces, creo que hay, hay, muy, hay muchos, muchos elementos que te llevan. A que, sí, a que hagas este tipo de trabajo, ¿no? Hablo de las personas de aquí. Entonces creo que hay que tomar en cuenta la circunstancia de cada persona. Hay que tomar en cuenta la circunstancia de cada persona y eso no te va a quitar que no seas ni más ni menos feminista. Gracias. Bueno, os leo una frase del último artículo que publicamos sobre este tema, de Teresa Villaverde, que dice... Delegar las tareas del hogar en otra mujer con el fin de evitar la, la confrontación con tu pareja masculina sobre el reparto y la corresponsabilidad de las mismas no suena así en principio a feminismo, ahonda más bien en, en la división sexual del trabajo. Si además esa mujer está trabajando sin contrato ni derechos laborales implica una discriminación de clase que podrá encajar en el feminismo liberal pero ni siquiera debería. Si encima acepta estas condiciones porque es migrada y no tiene acceso a trabajos mejor valorados apuntará al racismo estructural. Y bueno, así contando historias, eh, yo también hace poco se dio la circunstancia de que a una compañera de militancia, que ella es autóctona, eh, le ofrecían un trabajo de cuidar niños que implicaba estar, no le dijeron cuál, cuánto, a cuánto lo pagaban, eh, eh, no, llegó, no llegó a ese punto la conversación, pero eran como tres horas a la mañana, pero estar disponible por si se pone enfermo el niño o la niña, ocho horas, ¿no? y era como... ¿Cuánto, claro, ¿Cuánto sería lo justo? O sea, es que Si estás ocho horas disponible, pues sería una jornada completa. ¿no? Entonces nos propuso el ejercicio a las compañeras de militancia de decir qué condiciones ofreceríamos ¿no? si pidiéramos eso a alguien. Entonces yo lo que hice fue bueno, buscar eso en la Asociación de Trabajadoras del Hogar, cuánto se, paga, cuánto se debe pagar la hora, tal. Y le pregunté a una compañera de mi grupo de madres y tal que cuánto pagan. Claro, son dos, un médico y una médica, una pareja formada por un médico y una médica. Y están pagando a una cuidadora eh, migrada sin papeles 1.400 euros al mes por trabajar seis horas a, al día. ¿no? Y, o sea, yo, y a mí me, me chocó, digo, es, es mi salario en, en, en Picara Magazine, por ejemplo. ¿no? Y fue como el diálogo interno, de, claro, o sea, es, que, es que la clave, y esto lo decía Beatriz Jimeno, es que si realmente si, si, si pagásemos como debiera pagarse no nos lo podríamos permitir la, las familias de, de clase media. ¿no? Eh, bueno. Connie, cuéntanos tú qué, qué reflexión haces. Yo ya creo que está dicho de que no se trata de juzgar para mí prácticas individuales porque luego cada realidad va a ser única. Yo siempre creo que hay que ir al sistema, ¿verdad? Y, y el sistema para mí es tremendamente clasista. Eh, las mujeres han salido a trabajar al mercado y tienen una gran descarga en, en sus vidas esa incapacidad, yo cuando también en los primeros años he cuidado y alguna vez me tocaba cuidar por horas y me decía, Amaya se llama, y me decía, mira Connie, yo estoy tan cansada de ponerle, a, de decirle a él es haz, no, que, que, que vengas tú, me, me arregla la, la vida porque ya estoy harta. Entonces ahí ven interesante, ¿verdad? Como esta situación de que las mujeres de acá salieron, pero los hombres no terminaron de entrar. Entonces vengo yo, agar, tomo a otra mujer, migrada, y sobre ella, lo que decíamos, vuelvo a, a, a poner ese trabajo. Y también hay otra compañera feminista muy potente decía, Maya Peregrosco, que, que tu mierda te la tienes que limpiar. Ay, es que tiene que ser así, si tomas otra conciencia de las cosas. Y luego, claro, es un mundo de consumismo, es un mundo de, de mil jornadas, es un mundo en el que eh, ¿verdad? los niños salen de la escuela, hay que llevarlo yo hay compañeras que tienen de, de, de tener que ir enlazando al niño a la, a la natación al aquí, al allá el, el paseo del perrito es decir, es, se, se ha vuelto algo tan complejo también todo lo que significa el cuidado que realmente lo, lo que estamos diciendo, es una de gran historia a caminar claro, desde ahora colectiva y organizativamente, y allí las queremos, compañeras blancas, feministas, allí las queremos con nosotras luchando por esto. Porque si es solamente de, ¿verdad? Las queremos para, para ir, como decía hace alguien hace poco, con el martillo a grietar, dicen las compañeras de la marcha y la red de mujeres racializadas, estos sistemas, ¿verdad? Y, y, y como vuelvo a decir, no para sentir culpa, porque yo creo que con la culpa no vamos a llegar a ninguna parte sino responsabilizándonos de qué pasa y sobre eso entender que estas compañeras están eh, poniendo sus vidas y su cuerpo para ese trabajo. Yo sí creo que es un problema de estructura, de clase, ¿verdad? De, de, de, de raza y de, y de patriarcado, que, de un machismo que no termina de entrar y de, y de realmente de poner las cosas de casa como tiene que ser y y que, y que y ya decía Tatiana, la verdad, de todo lo que significa entrar a, a trabajar los derechos laborales de, de, y, y, y conscientes de todo esto. yo allí sí considero que, que el movimiento feminista, alguien decía, no alianza, alianza realmente comprometida con esta realidad, con, con la ley de extranjería, con todo lo que significa este régimen que… Que, los, que no hay derecho de paro, la pertonancia que, que sea Tatiana, el que el, el, el señor se muera, compañeras que han estado cuidando años y él se muere y no tener apenas un mes de salario. Yo ahorita tengo una compañera que está en Madrid seis años de cuidar y con un mes te vas muchas gracias y aquí aquí vas todavía creo que va a hacer algunas cosas porque la señora dejó allí unos gatitos para cuidar. ¿Cómo es posible que, que, que puedan que, que pueda surgir todo esto? Y como está June, ya no estamos para contar toda, toda esta realidad. Y como vuelvo a decir, no porque es una, eh, que no se trata de, de desfile aquí de, de todas las historias de opresiones, pero es realmente que no creerías vosotras todo lo que puede suceder al entrar de toda la casa. Tatiana ya dijo del acoso Eso que leíste, June, eso que leíste de, de lo de la comida, del agua, de, de esta compañera que, que escuchamos eh, ya no, ya no puede más ya no puede más lo que significa cuidar a una persona mayor a nivel de tu energía de vida por lo tanto yo creo que no, que yo considero que una compañera que es feminista si se va a ver en una situación muy comprometida de tener que contratar o contrata con, con todo lo que conlleva pero para mí lo ideal que conformen con nosotras estas grandes luchas organizativamente, colectivamente, porque es una lucha que las necesitamos y que la han visto de, como de con una miradita así como un poquito de ladillo y lo queremos, las queremos realmente comprometidas porque no es posible con todo lo que está sucediendo, mujeres que cinco, siete años sin poder ir a ver a sus hijos. Esta que, que escuchamos con Yune dejó su pequeñito de tres años Soñaba ir ahora en diciembre, cuatro, cuatro años de estar, ya tiene su chiquitín, siete, su otanía menstruó. ¿Cómo es posible que, que nos pasen esas historias? como pues sí, a ver cómo lo tratamos? No, no es que estamos a ver cómo lo tratamos, o nos ponemos o nos ponemos. yo sí creo que, que toda esa lucha la tenemos que dar. <risas> Y sí, yo la conclusión que he sacado de todo esto es que, bueno, para empezar, que la culpa la podrían sentir lo, los hombres, ¿no? Por los que algunas mujeres feministas deciden <ríe> contratar. Y, y por otro lado, pues que, bueno, asumiendo esa contradicción, pues, eh, pues al menos que eso les lleve a, a involucrarse, ¿no?, en la militancia a favor de los derechos de las, de las trabajadoras del hogar. ¿no? En Pícara, por ejemplo, hemos tenido ese debate de si, de si pagar a alguien porque limpie la redacción y bueno, al final siempre hemos decidido que no, un poco, siempre teníamos esa duda ¿no? de, por una parte, bueno, pues dedicar recursos de Pícara a, a ofrecer trabajo ¿no? a, a otras mujeres y al final nos podía el argumento de Amaya Pérez Orozco ¿no? y también. El argumento de que, de que hacer periodismo feminista también es entender que, que limpiar el baño es igual de importante que, que editar un, un artículo, ¿no? porque es lo que sostiene también el, el proyecto. ¿no? Pero bueno, pues ahí queda, queda el debate. Vamos un poco mal de, de tiempo. Os voy a introducir la siguiente pregunta y también ya animo a, a las compañeras que nos escuchan a que puedan participar en el chat. Norbaite que usquera si dachina naibaduba y chulikodut. Vale. Eh, bueno, Connie, eh, tú el año pasado fuiste portavoz, una de las portavoces de las jornadas de Durango, ¿no? las eh, eh, jornadas del movimiento feminista de Euskal Herria, y bueno, desde ahí se visualizó mucho pues, el debate interno, ¿no? o, pues, estas interpelaciones a veces más amorosas, a veces más desde la rabia ¿no? que nos están haciendo las, las feministas eh, racializadas, y quería preguntarte, pues bueno, cómo... cómo Tú, tú como facilitadora que eres como puente, ¿no? Como puenta, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos lograr ¿no? pues esas alianzas eh, pues, eh, para caminar hacia un feminismo inclusivo, ¿no? En el que eh, las agendas no correspondan solo a las realidades de, de las mujeres blancas y pues manejando pues, esa, esa rabia legítima y al mismo tiempo pues logrando hacerlo de forma constructiva, ¿no? O que no nos rompa como, como sí. movimiento, casi nada. Casi nada. <risa> Fíjate que yo ya soy una mujer bastante entrada en años y vengo del de Salvador, de la, una guerra civil tremenda. Fíjense que el viernes se cumplió treinta y tantos años, creo que son treinta y nueve años, de la guerra del Mozote. Ha sido una de las guerras, creo que la segunda a nivel de Occidente, de las más espantosas. Murieron mujeres, niños, niñas entre la frontera de Salvador y Honduras. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces, eh, ya June me lo decía en la entrevista y luego reconozco que muchas veces siento que, que tendría que empezar a estar más enrabiada en la vida. Y, y yo creo que, que pasó el momento de mucho dolor y mucha rabia y ahora estoy en un momento de, yo no sé si es la palabra más amorosa, pero con la educación popular, sí político, sí cuestionador, pero sí también de, de más el ánimo de, de crear esos puentes, que ya en el puente, en la marcha mundial ahora, el puente es un, no, es, no es tan fácil hacer construir puente, eh, porque que, ¿quién, quién, ¿quién pasa por el puente? ¿Se asegura el puente ir y venir a la otra orilla? No siempre, y ahí estamos cuestionando que ya muchas van, van a conocer el dossier que se ha hecho en este año en la marcha. ¿Por qué digo esto? Porque cuando June me dice, que yo estoy en espacios mixtos con mujeres migradas y mujeres de acá. Y yo creo que tenemos el momento para dialogar, para escucharnos, para crear este tipo de debate, para, para acogernos. Ahora también quien tenga derecho al, al dolor y al enojo, pues eh, totalmente respetable. Pero yo, yo estoy en colectivos donde, donde queremos cuestionarnos, donde queremos encontrar... Punto donde queremos colectivizar, donde les decía yo, donde queremos alianzas claras y comprometidas de las compañías. Y otra cosa, yo, me, me cuesta el que ya queréis como saberlo ya todo, como que ahora es la gran, la gran meta, yo digo sí, pero de, de, siempre de, de como de respirándolo, como asentándolo, jamás la culpa, pero sí el compromiso político, ¿verdad?, y la reflexión eh, individual de nuestra vida, de nuestros haceres y esas congruencias. Así que yo quiero seguir siendo, intentar seguir siendo puente. Y, y, y que yo las necesito también a vosotras. ¿Y para qué os necesito? Para ir con el martillo y seguir agrietando a todos estos sistemas y a todo este gran monstruo, biocida este monstruo que quiere matarnos con cuatro cabezas. Y entonces yo las quiero ahí, guerreras, juntas luchando contra esto, pero no a la fulana ni a la menganita, a estos sistemas que nos están realmente matando sin lugar a dudas. Y que todo este fascismo de nuestra vida que está allí en la puerta, solo lo vamos a hacer cada una con su martillo en la mano y realmente comprometidas quizás con el deseo siempre de un mundo mucho mejor para de esas hijas que estáis hablando, que, que están creciendo y que merecen otro mundo en cualquier lugar del, del, del planeta. así que yo eso les digo, que preparen su martillo. Uh -huh. Está sí. Tatiana, ¿qué tal vosotras? ¿Qué alianzas habéis tejido ¿no? con los colectivos feministas de vuestra zona? Y, ¿Y qué tensiones o desencuentros también han podido aparecer en el camino? Mira, eh, yo siempre me voy a, a, a los ejemplos porque es lo que, lo que vivimos, ¿no? Entonces siempre por eso saco los ejemplos. Eh, como había comentado anteriormente al inicio pues, de, de este año, pues, ya sabemos que en marzo empezó esto de la pandemia, eh, pues el, el, un sector pues, que estaba, digamos, en, también en, en primera fila trabajando y luchando, que eran las trabajadoras eh, de hogar. Y pues eh, dentro de eso hubieron muchas trabajadoras que se quedaron desempleadas, otras no tenían dónde ir, no tenían una habitación, no tenían un piso, no tenían comida. Y empezamos a hacer un sondeo dentro del, del grupo de trabajadoras del hogar de esos racismos, más o menos a 250 mujeres, y nos quedamos con esas de 56 casos que le dimos seguimiento. Y no sabíamos qué hacer, entonces nos pusimos en contacto con el grupo feminista, con la asamblea feminista de Orereta, Impulsamos una caja de resistencia. ¿Por qué? Como dice Connie, uh, pongo este ejemplo porque creo que si juntas luchamos podemos alcanzar cosas, podemos lograr cosas. Y nosotros, un ejemplo de ello fue que logramos sacar adelante esta caja de resistencia, que llegamos a recaudar entre otras donaciones que nos, que nos dieron 20 mil euros. Primero se impulsó en Ovarzualdea y luego pasó a Tolosaldea, la de la Asamblea Feminista de Tolosaldea, entonces yo creo que aquí no es me divorcio de la blanca feminista, no, es trabajar en conjunto, lógicamente, cuando tienen que estar en primera fila y tienen que tomar la palabra en temas como estos, que sean las trabajadoras de hogar de origen migrante, pero que lógicamente vengan unidas de la mano con las mujeres feministas de aquí, porque ambas nos necesitamos, si tanto reivindicamos el feminismo, si tanto decimos el feminismo, yo creo que también esto es un punto clave dentro de ello, que no podemos excluirnos, no podemos excluirnos. Eh, el otro día poníamos un ejemplo, vale, pues si tú en tu casa como feminista tienes a una trabajadora que cuida de tu madre o de tu padre, y el 8M, en vez de ir tú a la marcha, ¿por qué no le dejas a esa chica que se vaya a la marcha? Le cede ese espacio. Entonces que yo creo que desde ahí se empieza a ceder espacio, no es necesario decir, vale, pues yo me quito tú y ponte tú aquí, no, los espacios se ceden desde de, de, de lo más mínimo y es ahí donde se ven los ejemplos. Entonces yo creo que para, para continuar eh, eh, en esta lucha y que juntas pues sigamos, no decir las feministas migradas, las feministas blancas, no, feministas como tales, hay que estar unidas, no hay que estar... Una por un lado y la otra por el otro. El culpabilizarse, como dice Connie, no lleva nada. No lleva nada. Y creo que, que debemos trabajar en conjunto. Debemos trabajar en conjunto y que, lógicamente, eh, también el otro día hablábamos, vale, pues si yo soy, eh, yo les decía, yo estudié Administración de Empresa en mi país, pero no me siento capaz de decir, voy a ir a trabajar a, a, a, un, a una institución aquí o donde fuese, en un cargo así, ¿por qué? Porque por mucho que yo haya trabajado administración de empresa en mi país, yo tengo que, eh, tengo que estudiar aquí para saber cómo va aquí, cómo va este tema aquí. Entonces, si yo estoy dentro de una organización que está una persona trabajando, no puedo decir, no, tú no, tú quítate de ahí porque yo, yo soy migrante y como esto va de este tema, pues tú no puedes estar ahí. No, yo creo que no. Lógicamente yo tengo que capacitarme para poder ejercer eso. Pero eso no dice, eso no quita que las personas vayan cediendo espacio. Vuelvo y repito el ejemplo anterior. Si tú, si en vez de ir tú a, a, a la marcha del 8M, pues deja que tú, que la persona que está ahí cuidando de tu, de tu familiar vaya, no le descuentes la hora, no le descuentes ese tiempo que va y déjala ir. Entonces yo creo que esas son las redes que se necesitan. Por poner otro ejemplo, nosotros a nivel estatal estamos dentro de un grupo que se llama Grupo de Acción Política. Este grupo de acción política eh, lo conforman varias asociaciones a, ni a nivel nacional. ¿Para qué? Para luchar eh, por los derechos de las trabajadoras de hogar. Y hay una abogada que de aquí y ella se sabe, o sea, al derecho y al revés todo este tema. ¿Por qué la voy a excluir si puedo aprender de ella? La necesito como mi aliada para poder ir de la mano y luchar por esto. Entonces son, eh, son cosas eh, que debemos ver y que no debemos eh, tanto en las migradas como las de aquí sentirnos mal, sino decir, a ver, esto es un trabajo en equipo. Se trata de trabajar en equipo, hacer las cosas en equipo. ¿Por qué? Volvo a mi, a mi, a mi, a mi reflexión o a mi dicho que me gusta mucho, porque una sola golondrina no hace verano. Necesitamos muchas golondrinas para poder hacer verano, entonces si voy yo sola volando por ahí no puedo hacer nada, no se me escucha la voz y como decían en, en el encuentro que tuvimos en Barcelona del grupo estatal de, de acción política, necesitamos ser un problema para poder ser escuchadas, para que se nos puedan ver y cómo vamos a hacer ese problema, uniéndonos, no desunidas, entonces para crear ese problema hay que unirse y que se nos pueda ver. Muchas gracias, Tatiana. Pues os animo, de verdad, porque ya no nos queda tiempo. A ver si alguien se anima a intervenir por el, por el chat. Si el chat os bloquea, pues igual también podemos dar oportunidad a que, a que habléis. Eh, y yo os cuento que precisamente en el chat he compartido por una parte una entrevista a Daniela Ortiz, que es una activista antirracista y anticolonial, así como muy incendiaria y provocadora, para mí muy necesaria, eh, por si se apetece leer, porque esta, bueno, la entreviste más tarde, ¿no? de la publicación de Abrir el Melón y me da pena que no esté ahí recogido y con el tema de las golondrinas eh, no he podido evitar la tentación de, de meter también el enlace a un cómic que ha hecho otra compañera de Pícara y de, y de Vida, Susana Martín, en Bandada, que es sobre las, también las vivencias de las trabajadas del hogar internas que os lo podéis descargar en, en el enlace venga Norbaite quitar tu codu o alguien se anima a lanzar una pregunta o reflexión o duda o... Estamos rumiando y respirando lo, lo que... No, hemos escuchado. Se, se, se, me escucha, ¿Se me escucha? Sí. Bueno, yo estoy un poco con todas. A ver, yo no soy migrante, yo soy de aquí, no intervengo en ninguna asociación, pero sí colaboro y, y, bueno, y ando mucho en estas charlas, luego ayudo individualmente. En fin, entiendo mucho vuestro problema, pero con todo el gran problema que es, por, yo... Mmm, mmm, por ejemplo, lo de abolir eh, el trabajo de internas, yo no lo veo factible en este momento porque desgraciadamente es una salida inicial, como decía Tatiana. Entonces yo soy partidaria de que con el tiempo pues sí podría desaparecer esos trabajos porque encuentro que son muy esclavos, pero eh, cuando llegan es la primera puerta que se les abre, pero por lo que sí estoy es por la labor de que eso de que ese trabajo tenga que ser reconocido y pagado legalmente y reconocidos esos derechos. Entonces yo pienso que la primera parte también es que, claro, yo comprendo cuando llegan aquí, bueno, no tienen grandes contactos, eh, pues se conocerán justo con un familiar que ha sido el enlace, pero que lo que tenéis que luchar mucho o lo que hay que luchar mucho es porque estéis unidas porque se vayan formando plataformas para conocer los derechos y yo a veces, con muchas de las personas que trato, pues veo que también son un poco reacias a eso. Ellas tienen miedo también. Eh, a veces les falta información y entonces dicen, oye, oh, es que hacer tal trámite es que es muy complicado, es que al final no te lo van a dar, no se va a poder conseguir. pues entonces yo sobre todo insisto en la unión, el que se pueden ir formando plataformas, el que cuando van a, a, a SOS Racismo, a Cruz Roja, a donde se les da el asesoramiento para iniciar sus trámites y sus papeles, pues que desde ahí también se les fomente el, el poder estar unidas y el poder ir creando, pues, pues un gremio, un, no, porque a ver, antes yo no, nunca he trabajado en esto, pero pero sí lo he, lo he conocido muy de cerca porque todos conocíamos, eh, cuando, yo soy mucho más mayor que todas vosotras probablemente, pero, pero aquí siempre hemos conocido que ese trabajo antes lo hacían las señoras, las amas de casa, que para ayudar a, su, a la economía de los hogares iban tres horas a trabajar de interinas, en fin, y era un trabajo mal reconocido, bueno, pues con el tiempo, por desgracia, podría haber sido mucho antes, pues se fueron logrando cosas, pues se fueron consiguiendo empresas de limpieza, que el trabajo de la limpieza, con todo el respeto, no sería el que uno desee porque es más duro, pero bueno, no es lo mismo trabajar en una empresa de limpieza con un, con un convenio que trabajar por individual y no tener ningún derecho. Entonces yo pienso que lo que hay que buscar es una mejora a esa situación, pero el abolirlo de momento... Yo creo que sería una falta de trabajo para mucha gente, aunque sea un, un mal trabajo, por decirlo de alguna manera. Eso por una parte, eh, eh, lo que hay que luchar es porque luego también el que, el que contrata sea justo, sea honrado, sea legal, feminista o no feminista, nos guste o no nos guste. Si yo necesito, yo no soy feminista activa como vosotras, ¿no? Pero por eso no estoy en contra, del, al contrario y lucho y colaboro todo lo que puedo, bueno si yo necesitase, no es mi caso, una persona en mi casa para trabajar, bueno pues mejor ese trabajo que no otro, no sé cómo decir, pero, pero con todas las condiciones y no bajo la explotación y sobre todo yo también insistiría vosotras que, que sois las que recibís cuando van a, a preguntar, eh, eso, que, que ellas se informen, que no, que no se hagan para atrás, a la hora de, de ir a reconocer sus derechos, de, de, de, las, de poder acceder a eso. Un casito concreto solo. Mira, yo con una chica que, que, en fin, que, bueno, si digo colaboro, parece que es que yo soy más buena que nadie. Bueno, pues con una chica que está empadronada desde que llegó aquí en mi casa, que para poder meter papeles, se la, la contratamos ilegalmente, por decir de alguna forma. Nosotras figurábamos como las contratadoras y no lo éramos. Pero, pero bueno, para poder llevar todo eso a cabo, pues, pues muchas veces pues, pues, pues surgen cosas, nos informamos y yo le digo, pues por qué no, mira, esto se puede hacer, va, pero es que es que, es que, es que no me van a dar, es que, es que eso va a ser muy tedioso, es que eso va a requerir mucha burocracia, si no lo intentamos, bueno, pues ahora mismo con lo de la pandemia y con lo de los ERTES, bueno, por decir ERTE no, cuando salió lo de la ayuda para las empleadas de hogar, yo suponía que iba a ser muy tedioso, pero bueno, pues a esta chica, un horario que tenía solo de un contrato de 24 horas al mes, al margen de otro, yo le dije, oye, y ese se le suspendió, ¿no? le digo, ¿Por qué no, ¿por qué no intentamos pedir la ayuda para las empleadas de hogar? ¿Usted se cree que por una contratación de 24 horas al mes me van a hacer? Y le dije, bueno, si no lo intentamos, papeles todos los del mundo. Y dices, bueno, si no lo consigues, de 24 horas al mes tampoco era lo que le iba a quitar de nada. Por suerte, el otro trabajo lo mantenía. Y bueno, pues ella también al final se animó y lo hicimos. Bueno, pues tarde, claro, gracias que no, que no era su, su trabajo principal. Pero ¿quién nos dice que ahora, por 24 horas al mes, al cabo de ocho meses, le ha venido la ayuda? Y yo se la he ofrecido a otras chicas que se han quedado sin trabajo todo el día... Y no han querido hacerlo porque les ha dado miedo y porque es muy tedioso y porque total no nos van a escuchar y porque total no nos van a atender. Y ahora les he dicho, porque yo tengo mucha confianza con dos en concreto y le dije, mira, no quisisteis hacerlo por miedo, tenéis que romper esas barreras. Entonces, desde donde ellas se vayan a asesorar, hacerles, no sé cómo decir, hacerles duro de que, de que no se tienen que echar atrás, de que hay que luchar con los papeles, lo mismo que han luchado para tener la tarjeta. Y para todo, pero que, que son... De, ya tienes que ir terminando, ¿vale? Y es muy largo, sí. Bueno, pues un poco eso y, y sobre todo que estéis unidas. Y también quiero decir yo lo del empadronamiento, que muchas veces en los pisos donde viven de habitación también se lo niegan. Y la que contrata ese piso y la que tiene el contrato de arrendamiento es una paisana. Y también se da eso, por desgracia. Y me parece muy triste. Gracias. Bueno, eh, por una parte hay una opinión en el chat que la voy a leer y luego una pregunta. Eh, yo creo que lo que hay que abolir es la ley de extranjería y muchas mujeres que no tienen opción de trabajar en lo que se han formado porque no pueden acceder al mercado laboral hasta que pasan tres años. La excusa de que no te puedo hacer contrato es perfecta para esclavizar. Por eh, y por otra parte, uy, ahora se anima todo el mundo de repente y solo quedan cinco minutos, ¿cómo vamos a hacer? Eh, vale, eh, bueno, eh, la pregunta de Itziver, que son muy necesarios los espacios de empoderamiento en ¿no? los que participan mujeres con la misma opresión, pero como técnica de igualdad ella ha visto que a veces es, muy re es un reto ¿no? lograr que mujeres migradas, entiendo, trabajadoras del hogar en este caso, se acerquen a estos espacios de empoderamiento. Entonces, ¿qué diríais, Connie y Tatiana? ¿Cuál es la clave para, para que…? Uy, pues mira, ¿y cómo, cómo hacemos llegar estas reflexiones a las contratadoras también? Sería el segundo reto, ¿no? Pues mira, nosotras desde de el grupo de Sos Racismo eh, y a, eh, se dan unas charlas eh, sobre derechos laborales y se va pues eh, en los pueblos, por lo menos hace poco estuvimos en Villabona dando esta charla, eh, también en, las, en los centros de formación que es donde hay más, eh, donde se puede concentrar la mayor parte de trabajadoras de hogar. Entonces ahí ocupamos esos espacios donde nos dejan entrar para poder dar esta charla sobre derecho laboral y que las trabajadoras conozcan a qué tienen derecho. Y siempre le recalcamos, derechos tienen por igual personas, trabajadoras que estén en situación irregular o que tengan papeles. ¿Cuál es la única diferencia? Que una, una trabajadora en situación irregular, es decir, sin papeles, no puede cotizar a la seguridad social. Es la única diferencia. Pero de ahí los derechos son iguales. Entonces, pues nosotros, eh, hace poco con esto, con la técnica de, igual creo, sí, de migración, Ana, eh, de, de, de Villabona, estuvimos eh, impartiendo esa charla sobre, sobre derecho laboral y pues eh, hablamos un poco sobre esto. Y quiero hacer un paréntesis un poco rápido eh, también en cuanto a esto, en los temas de contratación. Ahora se ha puesto mucho de moda el tema de las agencias de contratación. ¿Qué es lo que pasa? Que las agencias de contratación, eh, lógicamente aparte de sacarle un dinero por brindar este servicio a las familias, no terminan de explicar a las familias cuáles son las condiciones laborales para las trabajadoras. ¿Por qué? Porque muchas saben de que existen horas de presencia y que deben ser pagadas y ninguna, ninguna se presta a decirle eh, no se dé el tiempo de decirle a la familia, oye mira, estas y estas son las condiciones, solo se limitan a decir, tienen dos horas libres y 36 horas eh, al fin, el fin de semana, punto, festivos libres y vacaciones, eso es, o sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que dos horas libres y 22 horas al servicio de la familia, cuando no es así, cuando lo primero es decir tu jornada laboral es esta, esta, esta y esta. ¿Por qué? Porque es lo, lo justo, lo que se debe hacer, entonces muchas familias van a las agencias por el tema de que el día de mañana la, la, la trabajadora se enferma o se va de vacaciones, pues quede una suplente en ese trabajo. Entonces, por eso lo hacen para garantizar, pero más sin embargo no saben que las agencias no informan realmente a la familia sobre cómo se debe hacer esta contratación y qué es lo que pasa luego. Vienen las reclamaciones económicas y la familia pega el grito al cielo y dice oye, pero si yo le estoy pagando esto porque la agencia me ha dicho esto un momento. Pero en el contrato dice otra cosa y la agencia no se lo ha explicado. Entonces yo creo que también las agencias eh, dan su gran aporte para que se sigan explotando a las trabajadoras de hogar de origen migrante. Entonces, ojo con esto las familias que, que, pues, que solicitan un servicio a las agencias. Yo sé que igual lo hacen por tema de seguridad, pero eh, ellas también pues, se prestan a esto. Y lo dicho antes, eh, nosotras pues brindamos estas charlas eh, en, en los centros de formación y eh, en algunas mm, que tenemos contactos con algunas mm, eh, personas, como decir Ana, que, que es eh, técnica de, de Derecho, creo que sí, creo, creo que es de eh, Ana de, de, de, de, de Villabona, y pues eh, esos son los espacios que nosotras ofrecemos para, para informar a las trabajadoras. Vale, gracias. Eh, doy la palabra a Connie y antes eh, también de paso cuelo el comentario de Ana Sanz, que me imagino que es Anabel igual. Eh, bueno, es más largo, lo podéis leer en el chat, pero una estrategia que ella propone es que convertirnos en moscas cojoneras a nivel municipal comarcal. Dar la lata a nivel de ayuntamientos y agencias de desarrollo. Qué bueno. bueno. Es qué gracias, qué gracias, a Ana. Yo decir a la compañera que estaba comentando, mira, cuando nuestros pueblos, en el problema, en la responsabilidad de tu pobreza te la ponen a ti, te hacen una, toda una historia mágica de la vida, ¿verdad? De que todo va a ser arreglado por, por historias más divinas, con, con todo respeto de la fe y todo. Lo que quiero decir que cuando las mujeres llegan aquí, nosotras, es algo más que informar, muy importante informar de derechos, pero ante todo sostener procesos de empoderamiento y de concientización. Y ese, esa famosa hermana, yo sí te creo, ¿verdad? Hablamos de, de cuando ella llega con su historia a decir, yo te creo. Y nos extendemos juntas. Y hay un duelo, ¿verdad? Las mujeres, lo he dicho hace poco también, la migración es un duelo que no termina. Ahorita en hecho nosotras tenemos mujeres de Colombia, mujeres de Perú, mujeres de Ecuador, que no habían hecho proceso de duelo. Entonces, yo creo que... Y, y reconocer el empoderamiento de nosotras, nadie nos va a empoderar, nosotros ya somos mujeres empoderadas, mujeres que necesitamos información y vuelvo a repetir que necesitamos, lo están diciendo ustedes ahí en el chat, el apoyo para derrocar estas leyes, verdad el apoyo para luchar contra estos sistemas, porque si no, eh, y luego en, en ese proceso de empoderamiento y que muchas de nosotras todavía estamos en todo este proceso, yo creo que hasta el último 20 de mi vida, del trabajo de, de, de ese amor, de ese sacrificio, de esa negación a las mujeres hay momento en que cuesta ese chip de decir límite, límite en el hogar, límite con los hijos, límite aprender a cuidarme. Yo qué quiero yo? Hay mujeres que dicen, Connie, primera vez que yo me pregunto qué quiero yo o empezar a sentir que por una vez puedo tener un dinero del que decido. Es, es un trabajo muy complejo y un trabajo en diferentes áreas social, jurídica, decía Tatiana de las leyes, de las, de las estas cuestiones de que hablaba las las trabajamos como las todas estas vampiras que sacan la sangre, lo escribimos en una mani disfrazada de vampira, porque hay mucho mucho debajo y entonces yo creo que son más procesos, procesos, ¿verdad?, de, de, de crear sujetas políticas que cuestionen y quieran cambiar todo esto. Y por eso muy bien que aquí les necesitamos, ¿verdad? Y, y ahí yo preguntaba ¿cómo, Itziver, ¿cómo una técnica de, de igualdad, por ejemplo, cómo puede ayudar ah, a esos procesos no a, a mujeres en esta situación? Nosotros tenemos muy buena experiencia con, en Guecho, en, en Sumárraga en, y este, en Lequeitio. Y yo creo que es como, esa, primero yo creo, y ahí Tatiana, siento que también, que, que, que nos dejéis estar al frente, que somos nosotras, de, de, de estar con las compañeras, ya llegará el momento para que también vosotras estéis, pero yo creo que tienen que ser procesos de cuarto propio. Si con Virginia Wolf aprendimos de que las mujeres necesitamos cuarto propio y no queremos estar con los hombres hasta que queremos estar, y con herramientas para crear diálogo, yo aquí creo que necesitamos nuestro cuerpo, cuarto propio como mujeres racializadas. Y cuando estamos en esos procesos, darnos lugar desde cosas sencillas, desde de, de la alegría, porque algo que yo también quiero fin indicar que en esta lucha, además de la rabia y del de, de compromiso, yo lo quiero hacer también, de la alegría. Y las mujeres necesitamos la risa, el baile, la, la merienda. Las mujeres me decía mira, Cori nos gusta venir a platicar aquí contigo y tomarnos nuestro cafecito, fruta. ¿Alguien diría ¿Y eso? Sí, es que a las cuatro y media, cinco de la tarde, Estar alrededor de una mesa, de un cafecito caliente, de sentir que soy escuchada. Son procesos muy permanentes en el que cada quien quiere llegar a contar y que se le crea su historia. Y el que se, en mi caso, politice la historia. Verá que no es casual. Con el sospechómetro sospechando la vida, preguntándonos por qué de los por qué y y yo creo que se pueden hacer procesos. Que yo a Chiver la animo a que crean estos procesos, que sostengamos estos procesos, ¿verdad? Con la herramienta de la educación popular que las traemos las mesoamericanas, las traemos en América Latina, la dinámica, el juego, un juego que cuestiona, una, una dinámica que no se quede en una estar alegre, sino en, en comprometernos con cambiar este mundo y soñar siempre y seguir soñando con un mundo distinto. Gracias, pues antes me ha pedido la palabra Maitane, invadimos ahí. Ah, vale cinco minutos, ya que hemos empezado tarde también, pero quería, al, al hilo que tú decías, la pregunta que igual queda en el tintero, aunque igual os pido una frase final sobre esto, era que aportan eh, los activismos de las mujeres migradas ¿no? al, al movimiento feminista y ahí pues recojo por ejemplo la, la ponencia que presentó Garaipen, que estuvo ahí y Connie en, en Durango, que se titulaba Por un feminismo que nos moje las dragas, ¿no? y hablando desde el placer, y bueno, y no he citado que en el libro está recogida una crónica sobre mujeres del mundo Babel, que es el otro colectivo en el que, en el que milita Connie, y, y pues bueno, algunas de las integrantes decían cosas como que nunca había conocido una asamblea tan abierta, democrática, libre, con liderazgo compartido. Eh, otra decía, este es el espacio de militancia más amoroso, relajado y buena ondesco en el que he estado. ¿no? Y... Y también decía tú, Connie, y bueno, de esto hablamos en la entrevista, no pues el, el, la, la educación popular como herramienta que, que traen las compañeras desde, desde Mesoamérica. ¿no? Y bueno, el año pasado le dieron el premio diciendo que, que se lo daban por educadora popular. Y yo creo que si hacemos un sondeo de, de qué porcentaje de las feministas o de, en general de, de activistas conocen bien la metodología de la educación popular, ¿no? que, que, que Connie realmente se frustra porque no la puede desarrollar como ella quisiera aquí, no porque aquí tenemos otras lógicas. Entonces, bueno, pues eh, ahí también el, el, el reto ¿no? de, de, de aprovechar y de nutrirnos de estas herramientas que traen las, las compañeras. ¿no? Entonces, bueno, le doy la palabra rápido a, a Maitane y luego os preguntaré con y Tatiana esto: que, que puede, para cerrar, qué aprendizajes y, y experiencias eh, traéis ¿no? a, al movimiento feminista de Euskal Herria? Eh, Maitane. Bye. Eh, bueno, cortarlo así, pero voy a intentar hasta hilar eh, con esto, ¿no? Yo creo que hay una, una parte ¿no? con esto de, de si podemos seguir siendo feministas y si contratamos a, a otra mujer ¿no? para hacer este trabajo de, de cuidados, ¿no? Que, que no estamos haciendo necesariamente nosotras las blancas de clase, de clase media, que me ha gustado mucho ¿no? cuando Connie decía lo de bueno, la mierda que se la limpie una ¿no? o, que a los, o, o que a los suyos los cuide uno. ¿no? Y yo creo que a veces como ponemos en el en el debate no La la parte de género o, o, o esa parte que no hemos resuelto con nuestros compañeros y que no hemos podido compartir los cuidados, y está bien y yo creo que es necesario no o sea, de tra seguir trabajando sobre esa perspectiva, pero creo que hay otra también eh, que es central y que a veces como, yo creo que está presente, pero como que tendemos a obviarla en el debate y, y es la parte del sistema capitalista, ¿no? o sea, del, del tiempo que ocupamos en el trabajo. Eh, y la parte de renuncia que no queremos hacer también a los, a los privilegios que nos posibilita tener unas jornadas de trabajo que por otro lado no nos dejan vivir y ni siquiera podemos eh, disfrutar desde el placer y moja, mojarnos las bragas y lo que nos queramos mojar también en la militancia. ¿no? Yo creo que la frase esa de, de Silvia Federici creo que era la que hablaba de esto, ¿no? o sea, el reducir el tiempo de, de trabajo para poder cuidar, para poder militar, eh, y yo creo que es, es, es ese debate o sobre qué es lo que tenemos que hacer las feministas, nosotras blancas de clase media, eh, creo que también algo de eso tenemos que hacer, o sea, poder empezar a reivindicar eh, con nosotras, con nuestros compañeros o con quien... O sea, un, de una forma más global, ¿no? o sea, romper con esta lógica del sistema capitalista que no nos está permitiendo eh, vivir y cuidar. ¿no? Y ante eso pues, hay alternativas. Bueno, la renta básica universal es, es una de las vías, pero empezar a, a trabajar en formas que nos permitan de verdad eh, ocuparnos eh, del placer, ocuparnos de, de, de esos espacios de, de vida. ¿no? Y en esos espacios de vida, obviamente, implica el limpiarte tu, tu mierda y cuidar. A, a, a los que tienes alrededor, ¿no? A las que tienes, a las que tienes alrededor. Creo que es difícil que, que nos movamos sin contradicciones y cuando me he metido, he llegado tarde y bueno, estabais con, con el tema del, del abolicionismo o no, ¿no? Del, del trabajo de interna. Eh, creo que es muy difícil... Yo, de momento, he podido evitar ¿no? el tema de las contrataciones. Si soy madre, eh, no sé cómo nos vamos a arreglar. Pero, bueno, he, he intentado eh, evitar algunas de esas contradicciones de la contratación eh, para, para ayudarme en casa, pero caigo en otras contradicciones muchas veces. ¿no? Yo me acuerdo una vez cuando escuché a unas trabajadoras en Bangladesh que decían, no dejéis de comprar en H&M, eh, porque nos cortan el grifo aquí, ¿no? Entonces, un poco entendiendo lo que decía Tatiana de la complejidad, ¿no? De, del sistema en el, que, en el que estamos. Pero creo que también implica ¿no? un, un ejercicio, por lo menos, de ser lo más coherentes que podamos siempre, ¿no? Sabiendo, o sea, no cayendo en el discurso fatalista de, bueno, como todo es una mierda, pues eh, no hacemos nada eh, y, y, y, y no machacarnos necesariamente o permanentemente con la culpa, pero sí tratar, ¿no? De avanzar... Eh, ...en las mayores coherencias que, que podamos. Bueno, eso quería un poco, ¿no? Poner el tema del, del centro de la vida y el, y el no trabajo como futuro Es que ricasco. Me da pena porque habéis tenido media hora para hacer aportes y de repente ahora fuera de tiempo todas, Ana dice que, que una posible alianza podría ser centrarnos desde las asambleas en exigir que el cuidado sea asumido desde lo público. Bueno, lo plantea como interrogante, pero creo que en esto podemos encontrar un, un consenso, ¿no? Y, por supuesto, dignidad en el trabajo de todas las que cuidamos, trabajadoras y trabajadoras empleadas. Entonces, bueno, súper fuera de tiempo, voy a hacer como los mítines políticos y les doy un minuto, eh, Connie y Tatiana, para que aporten una última Reflexión, aporte algo iluminador sobre eh, lo que aportan las, las mujeres migradas en nuestros activismos o sobre lo que nos piden a las aliadas antirracistas, bueno, como lo quieran enfocar, ¿vale? Tatiana, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que sería valentía, la fuerza y el coraje. ¿Por qué? Porque tenemos valor para migrar desde nuestros países de origen y venir hasta aquí. Y por lo menos, por ejemplo, yo seis años sin, sin ir a mi país y ver a mi familia. Entonces ese valor, esa fuerza que tenemos, eh, como decía, tenemos esa fuerza, sabemos que tenemos esa fuerza, pero la descubrimos cuando venimos aquí. Sacamos esa fuerza que llevamos dentro y, y pues lógicamente es eso, ¿no? que La garra que, la garra que tenemos para, para luchar y para, para poder con todo. Digo yo para poder con todo porque, como decía Connie, Podemos con nuestras tristezas, con, con, con nuestro luto migratorio, con lo que pasa en nuestros países y en nuestras familias y tenemos que echar para adelante aquí. Entonces que creo, creo que uno de los aportes eh, nuestros para el feminismo de aquí es esa fuerza, esa valentía, esa, esa garra que tenemos y, de, y del feminismo de aquí hacia nosotros es eh, en abrir espacios para que podamos... Eh, Sacar, ¿no? Por, poner nuestra cara y crear esos espacios para que nuestra voz sea escuchada. Esa, ese hermanamiento, digamos, de una manera, no sé, igual la palabra suena un poco así, rara, pero esa, esa unión, ¿no? Esa, esa unión para poder eh, hacer cosas juntas, para poder luchar juntas. Vale, es que recasco, Tatiana. Connie. ¿Qué le hemos dado? Ay, yo creo que metodología... Alegría, otros colores, otras voces, y, y yo pienso que, que, que queremos caminar, construir junta. Esto no lo va, estos monstruos no, no podemos machacarlo solas. Y yo creo que ahí sí tenemos que, que crear claras, no sé si son alianzas o puentes, porque esto es, es en colectivo. Y, y pienso que la hermana, yo sí te creo, ¿verdad? Sin juzgar y un trabajo profundo de, de, de lo que decía la compañera, que con todas nuestras contradicciones, trabajar nuestros privilegios, ¿verdad? Y, y hacerlo de la manera más humilde y más honesta posible. Y, y yo eso que decía, ¿verdad? Yo no empodero a nadie, cada quien tiene su proceso, pero sí en momentos que, que podamos entrar en ese momento, no sé, bisagra de, de poder unificar estas luchas, porque yo creo que nuestra lucha va a ser colectiva, y yo la quiero hacer desde, desde ese movimiento feminista, con muchos plurales, con muchos colores, con muchos acentos, con muchos todos. Pero, pero que es un momento de, de lucha común, porque cada vez el fascismo busca otras fuerzas y, y está, aquí hay una historia de clase, de pobreza y que, y que les invito también a todo el planteamiento de la marcha mundial ahorita con los ejes de frontera, transnacionalidad e inmigración, porque esa mirada de atrás atlántica, de ver que esto no es casual y que este mundo se, se sigue viviendo, Occidente, Europa sigue viviendo, colonizando, robando, expropiando los territorios y que esa mirada hay que ampliarla con diferentes tonalidades de gafas y para, para luchar juntas y por momentos, como he dicho también, nuestros momentos propios, pero es el momento de seguir aliadas a y como decíamos, con los martillos y las espadas, porque estos sistemas hay que, hay que derrocarlos y, y merecemos mundos diferentes. Esas mujeres de las que Tatiana y yo tenemos el gran orgullo y honor de estar representando esta tarde. Es que recalco placer, ¿Vad? No vas a decir vos nada, Juni. Enseñanos a la niña ¿Qué no pasa La niña está jugando por ahí aporreando la puerta a No quería hacer spoiler ni cortar, ni mucho menos pero simplemente quería recordaros que este viernes a las seis y media tenemos sí. otro conversatorio donde vamos a tener a Lucía en presentando el libro Hijas del Camino y estarán con ella Esther Mayo Corte junilla los apellidos de las madres siempre son muy importantes y Silvia Guerra Fernández así que si os queréis inscribir, si tenéis tiempo os animáis, os mueve os inquieta, dieta, a genero.talde.arroba y nos volveremos a encontrar aquí. Y hasta aquí, mi está. está. Vale, pues lo he dicho, un placer, compañeras. Eh, un beso, gracias, Yune, gracias, Tatiana, María José, a todas. Eh, Están atentas de Argentina, a favor de, de todo, el aborto y todo, la lucha. Agur. Agur. Tatiana, agur. Thank <whistles> you.